Buenas tardes, una semana más. Son las 6 menos 20 del 13 de febrero de 2022. Podéis verlo en la esquina inferior derecha de mi pantalla. Os saludamos desde España. Y no solo para España, sino para el resto de países. Antes de empezar, como siempre, pues hacer una salvedad defensiva y por imperativo legal, y es que todo lo que expresemos en este vídeo pues es completamente nuestra opinión, no pretendemos hacer ninguna recomendación de inversión, sino simplemente comentar nuestra experiencia para hacerla pública sin ninguna pretensión más. Eh, también un, otra recomendación, si escucháis una voz femenina hablándole como a un niño pequeño, no os asustéis, Esos pueden ser mi esposa o mi hija que están hablándole al perro, todavía no me han hecho abuelo, y bueno, eh, que eso que lo sepáis. Bueno, pues como siempre empezamos con un repaso a los índices, eh, como hay algunos apartados de lo que hacemos en una sesión en el fin de semana repasando las inversiones, algunos apartados... Esto es lo que yo hago cualquier semana, como siempre ya os lo repito, también repito los mismos mensajes una y otra vez. Es por si hay alguna persona que es la primera vez que entra en el canal, pues que lo escuche y si ya lo habéis escuchado más veces, a fuerza de recalcar, pues que calen profundamente estos mensajes. Bueno, pues eso, algunos apartados son muy largos, siempre en la descripción del vídeo encontraréis atajos en los que podéis ir directamente a la parte del vídeo que más os interese y podéis ir saltaros lo que para vosotros sea ya paja vais a la descripción hacéis link, link en un clic clic en el link en el, en el atajo y vais directamente a la zona que, que os interese también en la descripción podéis descargaros la hoja de excel para aplicar el algoritmo C óptima y hacer una buena gestión de capital totalmente gratuita Sería una buena cosa que la descargaréis y empezaréis ya. Y como siempre, pues para no perderos lo que vamos haciendo semana a semana y nuestra visión del mercado cada semana, y que podáis ver lo que opinamos y confrontarlo con vuestra propia opinión, pues suscribíos al canal. Y cualquier duda, por supuesto, que si creéis que nos equivocamos en algo, que cometemos algún error o algo no entendéis bien, dejadlo en un comentario en el vídeo y con mucho gusto nos contestaremos lo antes posible y de la mejor forma que sepamos. Ahora sí que entramos de lleno en el repaso a los índices y a las referencias más importantes, referencias macro del mercado. Vamos a empezar con los bonos a largo plazo. Empezamos con los bonos a 10 años. Los bonos a 10 años, eh, fijaros que esta semana han hecho una figura de martillo. Siempre que hay una figura de martillo sabéis que implica que hay un soporte que se está enfrentando la tendencia bajista con una resistencia puede ser que se choque con esta zona de tendencia neutra, plana que tuvo que romper antes de, de iniciar este, esta fuga alcista y fijaos que coincide, aunque ya está muy lejana en el tiempo pero coincide, vamos a ver este gráfico mensual en barras mensuales y bueno, no nos dice mucho más sin comentarios Pasamos, eh, como siempre comentaros, que los bonos a largo plazo suelen anticipar lo que hace el mercado renta variable. Pasamos a los bonos a 30 años, mejor aspecto que los bonos a 10 años. Bueno, están ahí en una zona lateral, puede pasar cualquier cosa. Pasamos. Bitcoin. Vamos a ver cómo está el Bitcoin. En gráfico, mira, Fijaros ya en este gráfico aquí con la ventana sin amplificar, sin ampliar. Como tenemos aquí una zona, una figura, perdón, una figura pues, que puede ser un doble techo. Aquí se está apoyando, se ha apoyado, ha habido un rebote. En esta zona puede pasar todo. Podría hacer una consolidación de este doble suelo para luego lanzarse alcista. O podía, podría romper el soporte que está presentando el doble suelo y la, e irse bajista. Uf, se puede hacer algo en el Bitcoin como siempre os digo es un poco tarde pero sí se puede hacer a mí ahora mismo con esta figura lo que me pide el cuerpo antes de poner una trampa alcista que todavía tendría que hacer más figuras vamos a ampliar la ventana todavía tendría que hacer más figuras alguna figura más eh, que implique que está haciendo un suelo aquí pero con esta figura a mí de entrada me apetecería poner una trampa para entrar bajo para entrar a corto si rompe no sé muy bien si este mínimo, que ya es fractal, o para hacernos un poco más de seguridad si rompiera esta resistencia por aquí, pero sin dejarle mucho margen. Entraría corto, eh, vendería el Bitcoin. No lo voy a hacer, no, no lo vamos a hacer, pero la figura invita a eso, a romper esta figura de doble techo, si se rompiera, y entrar corto. No vamos a hacerlo, ¿eh? no, no, no vamos a entrar en Bitcoin, nos mantenemos alejados como siempre. Pero invita a entrar corto si rompiera esta figura de doble techo, si se confirmara con una rotura. Bitcoin contra el oro, que bueno, es un galimatías sin comentarios. Lo que sí es bastante más, bueno, más amigable es el Bitcoin contra el dólar, que es el que hemos visto antes. CAC 40 sigue con su media móvil muy alcista. Y pues de todos los índices, el más alcista vamos, que hemos visto. Y bueno, no vamos a entrar largos todavía. No, vamos, no, no, no, no invita. DAX está mucho más plano. Vemos la, la comparación con el CAC 40, como el DAX ya está mucho más plano. Está pues tentando a romper el suelo formado por esta figura de hombro, cabeza, hombro, más o menos, si lo rompiera, pues habría confirmado una figura bajista. Invitaría a eso, a apostar lo mismo que el Bitcoin, algo parecido. Y para entrar largo, esperaría que se formara alguna figura que indicara que se forma un suelo un poquito más largo y se rompe. Vamos. Eso es lo que os, puedo, lo que os podemos decir. La unión Industrial es muy parecido a la figura del CAC 40, muy parecido. Invita a lo mismo, misma estrategia que con un Bitcoin. A entrar bajistas si se rompe este suelo for y formado por esta figura, hombro, cabeza, hombro o doble, su o doble techo, como queráis llamar. Aquí se estaría formando un hombro. Si se rompe por debajo de estos niveles, pues entrar corto, eso invitaría. No lo vamos a hacer todavía, os, os, os voy comentando cosas que se pasan por la cabeza, según a la simple inspección de, de la figura, pero no, no vamos a hacer nada de esto todavía. Como siempre, al final del vídeo pues, os comentaremos lo que estamos haciendo, la. la ¿cómo os diríamos, pues la intención y un poco la, la idea de maniobra para la semana. Y un poco lo que estamos haciendo en el resto de negocios. en ¿Dónde estamos ya dentro? ¿Qué trampas vamos poniendo? Que veáis un poco más en concreto lo que estamos haciendo, por si os puede servir de alguna idea, que como siempre, en ningún caso, es recomendación. Dow Jones de Industrial, lo hemos visto. Vamos al de transporte, primero. El de transporte había pegado aquí una fuga importante alcista. Hasta que no la rompa, no entraría en un ciclo bajista nuevo, pero estaríamos como el CAC 40, que de los índices pues, es prácticamente de los mejores, pero con la misma tendencia, o sea, con la misma idea de agotamiento. ¿no? Bien, vamos a ver un poco el MACD. Aquí sigue bajista porque la pendiente es negativa, el RSI la pendiente es negativa. Vamos, Entrar largo esta semana ni se os ocurra. Vamos a ver Shanghai, Uf, lo mismo que la semana pasada, sigue jugando, aunque aquí esta barra indica un poco que está consolidando, pero sigue jugando peligrosamente con el soporte que está en los niveles del 500, más o menos, aproximadamente. Eh, vamos a ver España, el IBEX 35, mi país. Bueno, aquí vemos la típica figura de taza y asa. Podría romperla, irse alcista, no vamos a entrar alcistas. Con la pinta que tiene el mercado, después compararemos un poco la figura que tiene ya la pendiente de la media móvil de 34 semanas, tiene una pendiente negativa. No, no entramos largos si la pendiente semanal no es positiva. No, de momento, aunque hay una figura de, de tazayasa, como veis, una figura de tazayasa. Pero, no. bueno, eso. Ideas que se vienen al repaso de los índices. El índice de construcción en España, pues esa pinta es la que tiene, sin comentarios, el de inmobiliaria, uf, una figura también complicada. Está haciendo, según lo veáis, doble suelo, doble techo. Se podría ir al alza, se podría ir a la baja. Ahora, cuando veamos los indicadores eh, macro, índice de avance y retroceso, índice de avance y retroceso en volumen, pues vemos cómo están antes de anticipar nada. Pero vamos, mmm, yo apostaría bajista. No miraría largo, en lo que sí tengo que es no miraría largo todavía en ningún caso, en ningún caso. Petróleo disparado es otro de los índices que ya os comentaba la semana pasada que bueno, con algunos del 40 y alguno más, el transporte es que se encontraba muy fuerte para empezar un ciclo bajista de estos de una recesión profunda. Sin embargo, en esta barra semanal, pues aquí ya se empieza un poco de resistencia. Vamos a ver en el diario cómo está. Vamos a bajarle unidades, que se vea algo más. Bueno, viene de esta, de esta zona de línea fina que indica resistencia. Pero bueno, sigue, sigue alcista el petróleo. No entraríamos al CISTA en el petróleo a estas alturas, en ningún caso tampoco. Vamos a ver el Nasdaq, vamos a ver el compuesto. Después de romper, de romper el mínimo absoluto anterior, hizo un pequeño estirón de vuelta y vemos que ya se están encontrando las primeras resistencias. Uf. ¿Qué pasará esta semana? Vamos en el barra diarias, vemos esta barra ya con una bajada importante. ¡Buf! Hombre, sería muy pronto para que un estirón de vuelta terminara y, y continuara la tendencia alcista, pero no descartamos nada. No descartamos nada. Eh, alcistas en ningún caso. Alcistas en ningún caso esta semana. Nasdaq 100, eh, más de lo mismo el Nikkei, nos puede servir de referencia para ver cómo está, lo está haciendo Asia bueno, vemos que se apoya en este soporte, pequeños tirón de vuelta alcista una vez roto el mínimo relativo anterior con una barra que ofrece que hay resistencia Buf, aquí se va lo mismo alcistas todavía en ningún caso no quiere decir que no suba, pero demasiado arriesgado oro el oro sube, es indicativo, cuando el oro sube quiere decir que hay valor refugio, que la gente está viendo que algo se avecina y vemos barra semanal larga en el oro, barra semanal larga en el oro, que creemos que se va a ir largo, que va, va a romper este máximo relativo anterior, va a romper la resistencia y se va a ir largo, mientras el resto del mercado se va a ir corto, seguramente. Bueno, seguimos repasando y diciendo soltando, soltando impresiones. La plata, que estará más o menos igual, un poquito peor, pero bueno, más de lo mismo. Seguimos en metales preciosos, pues se comportará parecido. Vamos a ver eh, algún índice que incorpora algunas acciones más. El Russell 2000, fijaros que en comparación con el... Dow Jones de industriales que son muy pocos valores en el Dow Jones de industriales se recogerían los generales, digamos, ¿no? los generales del ejército de acciones que están haciendo los generales porque son muy poquitos en cambio en el Russell 2000 ya hay algunas acciones más pues aquí están ya los generales los coroneles y los tenientes coroneles, pero estos ya mmm, bueno no, no siguen las órdenes con, tanta, con tanto entusiasmo como los generales, que siempre cumplen las órdenes del poder político con mucho más entusiasmo a medida que los escalones de mando se van alejando de la cúspide de mando. Entonces vemos que el Russell 2000 pues, ha roto el soporte de esta zona lateral que estaba dibujando, ha hecho el pequeño estirón de vuelta y ya se está encontrando resistencia, lo mismo que pasaba con el Nasdaq lo mismo, sería un poco pronto para que terminara el estirón de vuelta los suyo que se acercara, estamos en, en barra diaria en el gráfico de barra diaria, se acercara a la última zona de soporte pero no es descartable nada el Russell 2000 de industriales pues más de lo mismo el de valor que estará un poquito mejor como habitualmente, pero mostrando debilidad también, la media móvil ya está con pendiente negativa vamos a seguir viendo más índices de China bajista, el 500 USD, el 300, pues esta semana con una barra bajista bastante importante, el Standard Purse 500, vamos a ampliar pantalla para ver algo más, veíamos que no había roto el mínimo absoluto anterior, absoluto es porque ha superado el máximo anterior, entonces como lo ha superado esto lo convierte en absoluto, Aquí tendríamos otro mínimo. Podríamos decir que es relativo, aunque quizás supere, pero muy poca, muy poco. Entonces el relativo sí que lo ha roto, el absoluto no. Misma figura de cirón de vuelta. Esta vela de esta semana ya implica debilidad. Vamos a pasar al diario. La última barra diaria del viernes fue de mucha caída. Mala pinta también. Ahora ya os digo que en los indicadores veremos más cosas el euro contra la libra el euro pues aquí intentando hacer un suelo contra la libra y contra el dólar la semana pasada tuvo una barra muy importante como os decíamos presagia que se va a ir alcista el euro contra el dólar pero no va a ser de forma inmediata porque venía de una pendiente negativa bastante fuerte pues estará pasando eso estará vamos a entrar en, el, en la barra diaria en el gráfico de barras diarias pues estará haciendo una zona lateral no sabemos lo que puede durar hasta que la rompa bien al alza o bien a la baja y se vaya en fuga al alza o a la baja, que es donde tendríamos que poner nuestras trampas si queremos entrar. Yo apostaría más por la fuga a la alza porque al alza, en caso de que ocurriera, porque a la baja aquí ya chocaríamos con este mínimo que empezará a hacer el suelo seguramente y tendremos menos margen de beneficios que si nos ponemos largos. Bueno, pero creo que va a tardar un poquito en hacerlo. Vale, y hasta aquí índices y referencias macro. Vamos a, indicador, a ver los indicadores, que es donde está la chicha, de verdad. Una vez que hemos visto los índices, para hacernos una idea de cómo estaba el mercado, vamos a ver los índices. Vamos a comparar los, perdón, los indicadores. Vamos a comparar los indicadores. Con el Dow Jones, que son los generales, como os decíamos, Dow Jones de industriales, y con el Standard Poor's también un poco. Vamos a empezar con la línea de avance y retroceso. A ver, que recargue la página. Bueno, empezamos con línea de avance y retroceso en gráfico semanal. Y vemos que... Si, vamos a compararlo primero con el Standard Poor's 500, porque se parece más, se parece más. Vemos si veis pues está pequeño que están haciendo muchos gráficos muchos índices, este pequeño estirón de vuelta, esta pequeña resistencia que en el, en el índice se aprecia más vamos al Dow Jones en el índice se aprecia más este pequeño estirón de vuelta en el Dow Jones casi que estaría haciendo un pequeño hombro, otro pequeño máximo vamos, se ve, se ve más en cambio si vamos a, a la línea de avance y retroceso, vemos que es casi inapreciable, casi inapreciable. O sea, si el Dow Jones son los generales, Dow Jones, Standard Poor's, Dow Jones son 30, Dow Jones de industriales, son 30 valores, los 30 generales, para que os hagáis una idea. El Standard Poor's 500 son 500, pues son los generales y los coroneles, poco, poquitos coroneles. En el Russell 2000, pues ya hay muchos más coroneles y a lo mejor algún escalón de mando. En la línea avance-retroceso es todo el ejército. Aquí están todas las acciones. Y vemos que la tropa, los suboficiales, los oficiales, intermedios, tenientes, capitanes, no quieren cumplir las órdenes. No quieren. O sea, el mando que dice que, quiere, que hay que subir, hace un pequeño hombro, pero la tropa no sigue a los mandos. Mala señal. Señal negativa, señal bajista. Al mismo tiempo, volvemos a repasar el gran evento que hubo hace tres semanas, que tras mucho tiempo, con este, esta fuga alcista tan tremenda, en que la media móvil rápida en la línea avance-retroceso caminaba por encima de la media móvil lenta, hace tres semanas se produce el cruce. Evento bajista. Hay que estar preparados. Vamos a ver la línea avance-retroceso en volumen donde tendrá mayor peso los valores que más volumen tienen. Y muy parecido. O sea, aunque estén subiendo los generales, el Dow Jones 30, el Standard Poor's 500, pero ni ellos mismos se lo creen, porque sí quieren subir, pero suben con muy poco volumen. No están echando la leña al asador en esa subida. Eh, todo indica que no, que no, todo es lo que os decía. Esta semana nada de largos, ni penséis en comprar nada todavía, todavía no sabemos cuándo yo sigo apostando porque va a pasar algo gordo y nos vamos a ir en, una, en un recorte bajista de los de muy, mucha profundidad vamos, hasta que no pase y no se confirme no se puede decir, pero ahí tenemos que poner nuestras fichas y esta semana largos, nada con la figura que está o sea nada de compras con las figuras que están haciendo Vamos a seguir aportando datos. Vamos a ver el, el interés abierto, cómo está. Cómo está comprando la gente que pide prestado para invertir, bien por opciones, por derivados, porque pide crédito para, para invertir. A ver qué está haciendo esta gente. Esta gente es la que más sabe también porque está pidiendo prestado para, para hacer sus negocios. Bueno sin caso de opciones no sería pedir prestado ni de futuro no sería hacer operaciones a futuro pero bueno el apalancamiento es mucho mayor y con ello el riesgo también es mucho mayor esta gente sabe más a ver qué están haciendo vamos a poner la línea sólida fina y bueno eh, hay un acordaros que va todo al revés todo al revés luego esta semana ellos aunque la pendiente sigue negativa, con lo cual quiere decir que se están comprando eh, opciones call, están apostando por las compras. Hay algunas cosas que deberíais tener cierto vocabulario, y cierto base, pero bueno, preguntarlo si, si dudáis. Pero no me puedo detener en, no nos podemos detener ahora en estas cosas. La, la, la pendiente es negativa, con lo cual quiere decir que están. Eh, apostando por las opciones call, por las opciones de compra, están comprando. Pero fijaros que sin embargo en el, en el gráfico, en la línea, aunque la pendiente del MCD todavía sea negativa, quizás sea por la inercia anterior, porque incluso habiendo subido ligeramente, aunque se encontraban resistencias, en la, en la línea semanal lo que es lo que se ha hecho es que se ha apostado por las opciones put, por las ventas. Incluso con esta subida luego el gráfico es un poco engañoso. La pendiente sería negativa, sería para entrar en compra. El dato sería porque están vendiendo, aunque con, han vendido con muy poca intensidad, por eso la pendiente de la MCD que arrastra los valores anteriores sigue negativa. Es un poco indefinida. Yo a esta pendiente negativa que indica compra no le haría caso, igual que la semana anterior. Y no me iría, no me iría largo. El, esta semana no... El interés abierto no ofrece mucha información. Bueno, es, es difícil de, de interpretar esta información porque podría incitarte a comprar. Pero igual que la semana anterior, no le voy a hacer caso al indicador de interés abierto esta semana. Vamos, no vamos a comprar. Seguimos con más información. Y vamos a ver, a ver lo que está... Primero, los tipos de interés, un poquito, por, bueno, por ver cómo están. Sabéis que con tipos de interés altos pues la bolsa empieza a perder su interés. Vamos a ver primero Europa, estábamos viendo, cinco años sin novedad, sigue con tipos planos, y la FED cinco años sin novedad, igual que muchos meses anteriores, siguen los tipos planos. Hay rumores de que se van a subir, pero nada en concreto. Y ahora vamos a otros indicadores muy interesantes, que son, si antes veíamos lo que hacían los generales, los que están más pegados al poder político, y luego los oficiales superiores, coroneles y por último ya la tropa, lo que está haciendo la, la tropa de, de las acciones que no quieren seguir, pues ahora vamos a ver otro tipo de personas, el interés abierto, que son las personas que en teoría saben operar mejor. Ahora vamos a ver la información de otro tipo de personas que saben, tienen información privilegiada, que son los, ejecuti los ejecutivos de las compañías, perdonadme, a ver qué están haciendo esta semana. Entonces vamos, como siempre, al... La, a la pantalla de insiders de lo que están haciendo y esta semana los insiders pues han comprado muy poquito muy poquito tampoco es que hayan vendido mucho pero no, quiere decir que no han operado prácticamente han operado poco El, la relación entre compras y ventas vemos que se mantiene en zona neutra y se inclina un poco más por la zona roja por la zona de las ventas pero vamos para meternos largos Siempre es bueno, sobre todo cuando empieza un ciclo de alcista poderoso, ver cómo los Insiders están comprando fuerte. No quiere decir que no compren y siga un ciclo alcista, pero cuando va a haber un ciclo poderoso, los Insiders compran y no están comprando. Vale, pues hasta aquí hemos repasado, vemos el volumen de negocio, eh, las compras es irrisorio, muy poquitas compras, las ventas también, es que no hay movimiento en el mercado de los insiders, no están haciendo nada prácticamente, se están manteniendo al margen pues hagamos nosotros lo propio o como os voy diciendo semana tras semana eh, vuelvo a inclinarme por preparar nuestras trampas bajistas por si hay un, una fuga importante bajista, cazarla eso es lo que lo que después del repaso que hemos hecho sigo manteniendo el planteamiento de las semanas anteriores no cambia nada prácticamente bueno, pues vamos a ver lo que estamos haciendo en el guerrero de negocios qué estamos haciendo, ¿Qué es? dónde estamos dentro y bueno, ¿y por qué esta es nuestra base de datos con todas las posiciones que nos quedan vamos a ver al bis leasing que está larga y es de lo poquito que teníamos largo poquito teníamos largo. Bueno, pues vamos a verla, a ver cómo ha he hecho esta semana y os digo lo que estamos haciendo. Avis Leasing es una acción que tenemos desde hace muchísimos años. Bueno, sigue igual. Tenemos un stop de venta para que se cierre la posición si cae la cotización por debajo de este mínimo que está en 272, pues os digo ahora mismo cuánto está, pero vamos. El stop loss que lo habíamos cambiado a 240. Bueno, pues si cae de 240, más o menos esta zona, fijaros, somos más generosos todavía, debajo de la barra, de esta barra larga. Si pierde un punto solo, me parece que es 242. El, la oscilación debe ser de 2 céntimos justo. Si con que caiga solo un punto por debajo de la barra de resistencia, cerramos la posición. Esta creo que se cerraría en pérdidas, es de lo poco que queda... Alcista de lo que teníamos, que bueno, pues no se comporta como pensábamos. Siempre hay alguna operación que no sale bien y lo que nos queda largo es lo que no ha salido muy bien. Llevamos muchos años con esta opción, con esta acción, perdón. Vamos a ver la siguiente, a ver si es algo más interesante. Crocs, esto empieza a ser más interesante porque ya estamos dentro bajistas, cuando ya se rompió. Vamos a ver Crocs cómo sigue. Y ahora os enseño otro truquillo que solemos hacer siempre para. Sobre todo cuando son acciones americanas porque es mucho más transparente todo. Entonces vamos a ver crocs. Vemos aquí con la pantalla reducida como ha hecho un hombro, cabeza, no ha hecho en el otro hombro. Puede ser un doble techo muy brutal. Lo ha roto y la pendiente semanal está negativa. Vamos a ver el gráfico en barras mensuales. Pues veis una subida fulgurante. Como no ha habido zonas de descanso en la subida fulgurante es de esperar que la bajada sea igual de fulgurante aunque aquí está haciendo resistencia con la media móvil mensual en gráfico mensual hasta que no haga un suelo aquí y rompa una figura que marque una tendencia alcista no nos meteríamos alcistas a bote pronto lo más probable es que rally fulgurante alcista rally fulgurante bajista porque no hay ningún escalón intermedio que nos dé soporte luego es lo que estamos esperando si no habéis pillado la rotura bajista la verdad es que está muy arriesgado entrar ahora a bajistas, porque el destirón de vuelta es tan mínimo que no, te da, es que no te da ni opción de entrar con un buen sistema y si estuviera haciendo el suelo que os digo para volverse alcista entraríamos en pérdidas, no sé, es un poco no, no, la figura no está clara, entonces lo que sí os recomendamos una vez más es que busquéis valores y mirar esa crocs, que seguro que hay pff, un porrón que todavía no, no han roto el mínimo absoluto anterior y, y podéis Entrar con más garantías y recoger vuestros beneficios en caso de que la cosa pinte mal. Es lo que os recomendamos ya en las últimas semanas. Vemos en esta pantalla que se, se aprecia mucho más, se enfatiza mucho más el, el tremendo tirón alcista, cómo se forma una figura que consolida un techo y luego se rompe los soportes para entrar en un ciclo bajista. Cuando se rompan este soporte, pues lo que se os decimos todas las semanas, poner un stop loss en venta para entrar cortos y luego pues cada podríamos poner ajustar el stop en esta zona de aquí que ya está marcando una resistencia si se rompiera este pequeño estirón de vuelta pues moveríamos el stop a esta otra vamos moviendo el stop y asegurando beneficios y dejando que corra el valor mientras sea bajista esa es la, la idea para la, para la semana que viene siendo similar a las últimas semanas que os, que os venimos diciendo bueno pues sin novedad en Novedan crocs tampoco esta semana etsy vamos a verlo cómo está y pues bastante similar a crocs quizá está haciendo una pequeña resistencia o quizá esté tan flojo que es que no va a hacer ni estirón de vuelta Pff, se va. No, no sabemos muy bien lo que puede pasar de momento largo no pues, claro si tienes información privilegiada compras aquí resulta que están comprando masivamente como ya ha sabido alguna información de que están entrando en vanguard que está entrando en blackrock Claro, pero ¿quién lo sabe? Lo saben ellos. Eh, podríamos intentar, y luego no sabemos el propósito de estos fondos de inversión un poco oscuros, que a lo mejor te compran una compañía para hundirla. No, no sabemos muy bien por qué entran. Para nosotros mortales, mientras no haga una figura, o sea, una figura clara de consolidación y la rompa en cualquier sentido, no entraríamos largo. Y según está la figura, nuestro, nuestra intención sería dejarla correr corto hasta que no haga lo contrario. Aquí nosotros entramos cuando se rompió este mínimo relativo anterior, entramos cortos, cerramos una posición largo que teníamos, entramos cortos y mientras no rompa el stop que tenemos situado oh, por aquí, me parece, o oh, por aquí, creo, creo, creo, vamos a verlo, bueno, eh, Etsy, tenemos un stop, eh, perdonadme porque no se está, bueno, eh, para no perder tiempo vamos a seguir, porque es un poco intrascendente ¿no? que sea uno o que sea otro eh, bueno, esto podríamos colocarlo por aquí podríamos que si somos más conservadores por aquí, bueno, pues hasta que no rompa el stop y si lo vamos moviendo mientras sea bajista mientras no lo rompa pues nada, eh, dejamos que corra bajista y seguimos acumulando beneficios eso con Etsy a ver, Giorgio Fedón es de lo poco que nos queda largo junto con Alvis y son de, las, de, esas, de, las que, de los tiros que salen malos pues, bueno, que van quedando por aquí y a ver qué hacemos con ellos. Pues eh, vamos a ver Fedón, cómo lo he hecho esta semana. Eh, Giorgio Fedón. Bueno, pues había hecho una fuga bastante fuerte alcista y ahora está haciendo la corrección. Pff, bueno, no sé, tenemos un stop por debajo de esta zona, me parece. Por si cae, pues que se venda y si no cae, pues que siga que siga subiendo sin mayor comentario porque no nos reviste overstock que tenemos cuatro posiciones con cuatro sistemas distintos vamos a ver qué ha hecho aquí estamos dentro ya corto en estas en estas correcciones importantes que ha habido en invierno vamos a verlo lo tenemos en volatilidad porque ha tenido mucha volatilidad también vamos a ver overstock bueno, pues lo mismo que muchos índices, ha hecho un pequeño estirón de vuelta, parece que se encuentra ya una en resistencia sin que el estirón de vuelta sea muy profundo. Para entrar largos tendríamos que esperar aquí a hacer una, una figura, si se fuera, si se haya disparado, bueno, nos lo perderíamos, pero nosotros no entramos si no hace una figura que nos confirme que, que va a hacer algo serio. Y si no, pues lo mismo que el resto de de valores, que Etsy que Crocs, pues ir ajustando los stops, que ahora mismo lo tenemos aquí en el máximo, en este máximo prácticamente absoluto, y si no lo rompe, pues seguimos, que, deje, que crezcan los, los beneficios de nuestra operación corta. Si hace un fractal o alguna figura que pueda indicar que está consolidando un suelo y se pueda fugar, pues podemos mover el stop a esa, a esa nueva figura, pero de momentos que ni la ha hecho todavía. O sea, seguimos dejando correr beneficios. Y bueno, pues fijaros qué rápido, ya hemos terminado. Y esto es lo que hacemos semana a semana, no lo hacemos más. Ah, sí, vamos a hacer un, esta semana, os voy a enseñar un otro pequeño truco. Con estas, justo estas acciones que hemos visto, para ver qué están haciendo los insiders, lo que, los que bueno, los que, los que conocen mejor la compañía, que son los, que la, los propietarios. Vamos a ver crocs que han hecho esta semana, los insiders. Vamos a verlo en Well Wisdom y luego lo veremos también en otra compañía, en otra página web. Vamos, vamos aquí a ver qué han hecho. Vemos que comprar, no han comprado desde el 2020, desde el 12 de marzo. Fijaros, cuando estábamos todos asustadísimos porque nos encerraron en casa por el coronavirus, se iba a terminar el mundo, las empresas se iban a arruinar. Pues Melman Ann, que si no recuerdo mal, es la directora financiera de Crocs, estaba comprando sus propias acciones. Debía estar asustadísima con lo que iba a pasar. Pero es que el día anterior y el mismo día, Ian Buckley y Ian Buckley otra vez o sea, estaban comprando acciones de su compañía. Y nosotros asustados con lo que nos dicen en la tele. Por eso es importante tener este tipo de herramientas. Vamos a ver ventas, ventas, perdonadme que me he pasado. Pues la última venta, en cambio, era en noviembre de 2021. No ha habido operaciones desde entonces. Vamos a ver la otra plataforma también porque nos da las cosas un poquito más ordenadas. Y vamos aquí, eh, Open Insider. Open Insider, vamos a ver, eh, Cross ya lo hemos visto. Vamos, bueno, Vamos a verlo otra vez por el caso para que veáis cómo va. Y la última, eso, ha sido el CEO de la compañía, Andrew Ries. La última operación que ha sido del 8 de noviembre de 2021 que ha vendido sus propias acciones a 180 dólares. Ahora están, hemos visto que a 45, 45, 48, 47. Las vendió a 180 sabiendo bien lo que iba a pasar. Por eso intentamos imitar lo que van a hacer los propietarios de las compañías. Y vamos a ver de las otras compañías que tenemos. Etsy, vamos a ver. Pues el CEO ha vendido... El 10 de enero de 2022 ha vendido, en el último movimiento, 21.500 acciones, es el 12% de lo que era propietario. Bueno, eh, cuidado, aquí el 12% no es muy relevante porque eran opciones, vemos que es una venta después de haber ejecutado opciones de compra, seguramente. Tendrá, no será tanto el porcentaje, pero vamos que las ha vendido, no está comprando. Y así, como podéis ver, pues todas las personas que conocen la compañía, lo último que han hecho ha sido vender y no se sabe nada todavía de comprar. Pues nosotros lo mismo que ellos, seguimos cortos. Y la última, eh, creo que era eh, Crocs, OSTK, OSTK, la última operación ha sido una venta, no cambia nada, esto lo, ya estaba estaba visto, lo había visto ya. El 17 de noviembre de 2021, última operación, es de un director, no es un cargo muy importante, eh, el jefe de operaciones de, de aprovisionamiento también ha hecho ventas, eh, fijaros, el 42% de sus acciones ha vendido esta persona que debe estar bastante enterado de lo que va a pasar en la compañía. Y el 10 de noviembre de 2021. Todavía no ha habido compras, ninguno de los ejecutivos está apostando por comprar las acciones de la compañía. Nosotros seguimos igual, eh, dejando que corra corto. Y antes de despedirnos, vamos a ver una opción que me gusta mucho, porque todavía no, Bueno, que me gusta mucho, no que me guste, que lo veo como termómetro de lo que va pasando. Porque es como el cac y como el petróleo. Sigue disparado. Blue links. A ver qué va haciendo. Si rompiera algún mínimo, pues empezaría ya a confirmar que hasta los más largos empiezan a flojear. Todavía no ha flojeado. Sí, esta barra esta semana ha sido alcista. La vemos verde, bastante larguita. Vamos a verla en diario. Sin embargo, aquí tenemos un doji que está indicando ya un poco de indecisión y resistencia. Vamos a seguir las próximas semanas. Si no queréis perderos nuestra opinión y visión del mercado, pues suscribiros para estar en contacto y que podamos comunicar con vosotros y seguirnos para, para ver estas cosas. ¿Veis que es muy rápido? Ya está. Si quisiéramos cambiar alguna orden más, pues entraríamos en nuestro broker, eh, pondríamos las órdenes, las quitaríamos, pero esto es todo lo que hacemos para invertir y, ¿por qué no? Especular en una semana. Se acabó a seguir con nuestra vida haciendo lo que nos gusta nuestras artes marciales nuestra aventura nuestras cosas de salud y ya está no hay que estar no hay que vivir pegado a una pantalla ni mucho menos para conseguir buenos beneficios y es lo que os queremos recomendar desde el guerrero negocios y al mismo tiempo el dinero no es nada porque no es nada en cualquier momento puede cambiar pero de tenerlo a no tenerlo las cosas cambian mucho y si nuestra vida es más holgada, pues podremos disfrutar mucho más de ella y ayudar mucho más a los demás. Eso es muy importante. Bueno, amigos, pues hasta aquí ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. Voy a desconectar la emisión y antes de desconectarla vamos a mirar cómo está el chat. Bueno, todavía no hay muchos seguidores y no, no os apuntáis a esto, pero vamos, en el chat también lo miramos al final por si alguien tiene alguna duda o alguna cosa. Pues como no hay nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta pronto.